Jesús sana a un hombre tartamudo Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, un hombre fue traído hacia Jesús, el cual era sordo y tartamudo Sus amigos le pidieron a Jesús que lo ayudara Entonces Jesús lo llevó a un lugar tranquilo Puso sus manos en los oídos del hombre, escupió y luego tocó su lengua Después miró hacia el cielo y dio la orden. ¡Que los oídos se abran! Inmediatamente, el hombre fue capaz de escuchar y de hablar fluidamente. Entonces, Jesús les pidió a las personas que vieron el milagro que no hablaran al respecto de esto. Pero eso no ayudó. Pronto... Todos se habían enterado de lo que había sucedido y estaban asombrados de que Jesús tuviera poder para sanar la sordera y la tartamudez.